que lo peligroso ya pasó o sea, o matan a alguien o hieren a alguien y no vienen ahora claro. esto podría ser bueno, una tragedia Noelia, ¿no? yo te pido a Gustavo que volvamos Mira, a ver las imágenes cosa. claro, por eso te pido a Gustavo que volvamos a ver las imágenes porque esto sucedió eh, en un colegio sí, la... a minutos del horario de salida del colegio a ver, le pido a la producción que volvamos a ver es, es realmente impactante. Ahí está, mira, ahí estamos viendo el video. Fíjate la situación de los chicos, todos tirados abajo, todos tirados en el piso, tras la orden que da la maestra, porque nadie sabía si había tiros y si esos tiros podían traspasar los vidrios. Tengamos en cuenta que lo que estamos viendo es un colegio que tiene ventanas ahí, a la calle. Es increíble la situación. De chicos que tienen que estar aprendiendo, tirados debajo de los pupitres eh, pidiendo por su vida que ningún tiro pase por allí. Y además, mirá la situación de la reja que tiene Familia, el colegio. Sí, Fabi. Mirá, yo quiero mostrarles también. Eh, no vienen los colegios, eh, perdón, la policía tampoco vienen los recolectores de residuos. Esto es la matanza, Virre del Pino, tenés el colegio acá. Mirá lo que es esto en la puerta del colegio. Esto es el abandono total. Esto no es de de ayer, esto es de mucho tiempo digo, no podemos estar así con chicos estudiando con madres esperando a los chicos a la deriva, fíjate el, el cordón aquí, Mira lo que es el cordón eh, pero es una mugre eh, que no podés concebirla y me comentaba Noelia también que las madres, después que viniera el chorro a decirle, los vamos a robar las madres se metieron en las casas que hay enfrente, se metieron por la puerta de al lado, claro armó un desbarajuste cuando se fueron, el chorro regresó al kiosco y ahí es, es cuando un auto quiere salir, le golpean el vidrio del auto y ahí en la esquina hay un padre que es policía. ¿Policía? ¿Policía? Claro. ¿Policía sí, y ahí él inter, interviene él y da la voz de alto, policía, y evita que le roben al, a nuestro cliente. No, claro. Noelia, estaban... los ladrones se van... Sí. No, quería saber si estaban armados sí, si estaban armados los ladrones y si vos escuchaste disparos. Sí, estaban rearmados. Sí. Re claro. ¿Qué significa sí. estar rearmados? Dos armados? disparos. Dos disparos, ¿escuchaste? Claro. Uno tenía una recortada y otro tenía un arma. Noelia, y después de un evento así, claro. yo me pregunto, los chicos, ¿qué dicen? ¿Qué, qué, ¿Cómo reaccionan? Ah, ¿Cómo Los quedan chicos después? chiquitos de... De primero, segundo, tercer grado salió muy asustados si y lo más grande y es como que ya está naturalizado. Claro. O sea, ¿Cómo vamos pero a que, naturalizar? Naturalizar? no pasó nada, ah, pero quiero... podría haber sido una tragedia. Claro, pero... Yo les quiero decir, pero, sí. yo les quiero sí, decir gracias. además, perdóname Paulo que se ha agregado una hora más de colegio, ¿no? Claro. De las aulas. Cinco. Y ahora los chicos salen, a la... me decían las mamás, las... los chicos salen a las 6 de la tarde. Claro. A las 6 de la tarde ya no es tarde, es de noche. ¿Y cómo se relaciona? Señora, ¿usted trae a los chicos acá? Sí, sí, nena y nene. Y escúcheme, bien, bien, venga, venga tranquila, ¿cómo anda bien? ¿Tiene sus chicos en este colegio? Sí, sí, ella y mi nene. ¿Está peligroso el tema? Y ahora está peligroso, sí. ¿Le da miedo venir acá con los chicos? Y da, pero hay que andar, igual. ¿Hay que salir sí o sí? Sí o sí, sí, sí. Bueno. Ahora tengo miedo en el jardín, así que... Bueno, vaya más tranquilo claro. Señora, ¿cómo andás? Bien. bien. Se va acercando gente. ¿Qué dice usted de acá del barrio? Sí, soy de lateral del colegio. Lateral del colegio. ¿Pasó este cimbronazo de las, las balaceras y todo este video? No, no, no estaba justo yo, pero... Este... ¿Está bravo el bar? Sí, está bastante bravo, la policía casi no se la ve. Y si pasan, pasan así como un rayo y chau. Raje, o sea, se, fueron, se fueron. Pero se escuchan cosas. tiene ¿sabes? miedo de, de vivir así? Sí, sí, en mi casa entraron. Atra... Oh. ¿En serio? Sí. ¿Cuándo? Y hace como dos meses más ¿Cuándo? o menos. robaron? No, no me robaron, pero... ¿Entraron? Sí, entraron. Miedo. entraron sí, claro. Para que podamos hablar todos. Usted me decía que entraron a su casa, eh, para acá, Este, unos, dos, muchos. Mire, mire uno, la eh, uno solo, uno, uno solo entró, sí. Era la mañana, a las seis. A las Ay. seis de la mañana, a las seis de la mañana, sí. temprano a trabajar? Sí. No, yo estaba en mi casa. Pero esos chicos venían de una fiesta y. Y bueno. Este, sí, siempre pasan por ahí, atrás de, del colegio hay un camión que se juntan ahí.